¿Cómo estamos, mi hermano? Jeffrey, ¿cómo ahí este viene? Sigo con flow, uh. me cago en la leche, tío, grande No pongan esa música de seguro homosexual, No, no, es increíble Es un temazo, eh, es un temazo, pero caso, eh Un temazo, eh, dance, dance, dance Temazazo Mantra tan calor, eh, Se armó la fiesta, eh, ya dije El cuerpo lo sabe completamente, y más con este temazo y madre mía Es que está reventante, madre mía Aunque voy a dejar uno ahí, obviamente complicado, eh. Complicado, complicado. Casi me reviento, tío. ¡No! El animal cruce absorbe... ¡Mierda, tío! ¡Uf, qué putado, tío! Nice bro bro, nice fucking job, let's fucking go bro, let's fucking go, what's up, clap, clap, clap, hey, here we go bro, here we go, let's go, un poco de capoeira, un poco de capoeira bro, un poco de capoeira, a lo ediculo culo, jaja, <laughs> let's fucking go, ¿Qué pasó, papá, ganó la curación activa wey, jaja, <laughs> capoeira, a coli, coli, coli, coli, coli de la tormenta, Uf. Ah, me va a tirar la R. Ah, ah, ah, ah, ¡Urgo, el cacaroto! Uf, uf, a ver cómo salgo yo ahí. Va, puedo asistir. Nada más. Anibia, necesitamos anibia, tío. Necesitamos anibia. Eh, literal, eh. Yo no voy a poder entrar ahí, pero sí que voy a tener que echar Ardo para distraer. Y voy a intentar estilearlo, como sea. Pero como sea, bro. Nada, se lo han hecho, ¿no? Uf, ¿qué hace ese, tío? Muy tryhard. Uh, marcada, marcada, marcada. Oh, pero ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Vale, vale, muerto, muerto. Miércoles sigo con Flow, ¿ah? ¿eh? Grande, esa rotación grande. Esa rotación, eh, terrible rotación, eh. ¡Wow! ¡Dios! Clipear eso! Clipear eso, por favor. ¿Hola? ¿Hola? Clipearme. No me lo creo yo esto, eh, papi. No me lo creo yo, eh. ¿Hola? Ah, tío, no me da dado el top 25, bro LOL ¡Lol! No juego más, tío Me voy No, no, no me apetece O sea, si esto es lo que va a pasar, mano o sea, Vaya y vaya, tío Y va también la lía, macho Y va también la lía Y yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Tranquilo, bro Tranquilísimo, bro O sea, que me van, a, me van a deletear igual, tengo 18 de más, tío Este puto, tío LOL, tío. ¿Qué cojones, bro? Arigato, cosa además! El otro día perdiste muchos puntos en la arena. Sí, no sé qué ponerme ya, brutal, tío. Pero lo hemos recuperado, campeón. Lo único malo es eso. Que... Campeón, ¿cómo estamos, mi hermano de? Eh? ¿Cómo va, macho? ¿Y cómo ha ido? ¡Hostia! ¿Y eso qué es, loco? ¿Y esto qué? Es, Stream Nine pingüeno? No me lo creo. ¿Y yo estoy night pingüero? ¿Eh? ¿Se ¿Y esto qué es hoy? Hoy pasa del stream Nighting Mala, el stream Nighting Bueno, no me lo creo ¿Eh? No me lo creo, hay que bro No sé, no lo no entiendo Hasta ahora eso no lo he entendido hoy Hola, no bebito grande, tío Y me quedo, eh, crasando en ah, la óptica a la aurora No me lo creo yo esto, eh, papi No me lo creo yo, eh Hola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 Torius, lol ¿Eso qué es? ¿Una invocación de Harry Potter? <risa> Madre mía, tío Joder, tío Qué mal se pasa en este juego O sea, literal ¿Qué? ¿Qué coño? O sea, ¿qué le pasa ahí al bot? ¿Qué le pasa? ¿Qué eh What? -N R Children X1. Lee bien mi nombre que ¿Qué? te reviento. <risa> Madre mía, le has puesto dos veces. Increíble. Coño. ¿Y este coche que es, loco? ¿Este coche que es, y yo Es ser un hacker. Es ser un hacker, loco. Hostia. ¿Esto, esto, esto, ¿Esto es la actualización? ¿Son coches de rocket? ¿De cuándo, hillo? ¿Qué? ¿Qué follón? Loco de tiempo porque son las 10 y 4 y es porque me quiero hacer este puzzle antes de irme a cenar y dejaros un ratito vale duran bastante las piedras no ya esto lo controlamos ya esto lo controlamos me, me, me pide una voy de loco voy de loco todo to lineal todo lineal no no no no no todo lineal vale llega pendejo viejo esa latitud biche furro cun cun cun ajá y brigado guapísimo tío jugarás la drinja, bro edgar eh, sin de dúo, no Cuantifico un cast... ¡Madre mía, cuántos puntos, tío! Dar sol más cat ¿eh? La verdad es que sí Y también tiene cerda brejo de guay Que está guay, ¿eh? Papá, ¿ya te pasaste el tiempo? Sí, sí me he pasado el tiempo Lo sé, lo sé Pero era por una buena causa Quería hacerme esta parte eh, Me perdonáis, ¿no? <risa> ¡Por fin no lo hacemos! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué me vas a dar, tío? Algo precioso, ¿no? Increíble ¿Qué tal, Elias Pro? ¿Cómo estamos? Ey, papá, ese se va ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo ha ido la tardecica? Lo dicho, o sea, aquí la gente como le suda la banana, literal, por no decir otra cosa, para los más por la tarde, y es como, wow, pues, eh, lol, hermano, hola vale, Te voy a matar pico, ¿vale, bro? Te voy a matar pico porque eres un pringao, bro, ¿vale? ¿vale? ¿eh? Atácale a tu madre Mi hermano, te, te voy a matar pico porque eres un pringao, bro, o sea, porque eres un pringadillo, típico niño, tío os pongo un ejemplo de un streamer muy famosillo, ¿no? Digref, que juega mando. Literal, al final me la hace, tío. No me da tiempo, no me da tiempo, tío. Anda.